Y es que, en efecto, se está viendo todo desde un punto de vista dual. Se interesa que la interacción se describa desde un punto de vista y la no interacción, el resto del problema que es no interacción, se describe desde el otro punto de vista. O sea, en el propio problema, en última instancia, contiene las dos posibilidades. Hay interacción por aquí, pero no hay interacción por allá. Entonces, donde hay interacción... Se define a la, a la Heisenberg donde no hay interacción se describe a la Schrödinger y eso es un método que pues parecería complicado y estrambótico raro sin embargo es el método más eficiente con que se dispone para resolver problemas complicados es más varios premios Nobel se ganaron resolviendo problemas complicados con la descripción de... dentro de la descripción de interacción. O sea que se trata de, una, de un capítulo de la física cuántica de primera importancia, pero es un capítulo suficientemente elaborado como para que no, conozca, no corresponda a nuestro curso, más allá de la presentación de la posibilidad. Bueno, la teoría de la mecánica cuántica y la descripción de interacción... Está muy desarrollada naturalmente porque es una teoría es la teoría más complicada. Bien, vamos ahora a aplicar los resultados que hemos obtenido para conocer ciertos aspectos específicos de la mecánica cuántica. Vamos a ver primero cómo es que eh, podemos describir el comportamiento dinámico, dinámico de los valores esperados. Bueno, lo que tenemos son resultados tan generales que... Contienen los, los valores esperados de las variables dinámicas, porque contiene el elemento de matriz genérico de cualquier variable dinámica. Y un valor esperado no es más que los elementos de matriz diagonales de las variables dinámicas. Entonces, si nos concretamos a los elementos diagonales, pues estaremos hablando o estaremos estudiando los valores esperados de las variables dinámicas. Y pues de todo lo que hemos visto pues se va a obtener de una manera que es realmente muy simple. De hecho, aquí los recuerdo, esto que está aquí es el elemento de matriz de la variedad dinámica F entre los estados M y N, en donde los estados M y N son este de acá y este de acá, la ustedes recuerdan, recordar. esto es lo que hemos definido como el elemento de matriz MN de la variedad dinámica F. Entonces esto ya lo conocemos bien, entonces ahí no hay ningún problema, pero ahora si tenemos este elemento de matriz, pues podemos tomar sus derivadas temporal una vez más. Pues lo que tenemos es este, que estamos aquí, las, estamos en la descripción de Schrödinger están evolucionando las F, las PSIS, la M y la CN, están evolucionando, entonces aparecen sus derivadas y... Sustituyendo las cosas y haciendo tomando en cuenta que se trata de operadores hermitianos, ustedes podrán ver cómo esas expresiones que son inmediatas de la derivada se reducen a lo que tenemos aquí, que con poquito de álgebra, nada más es, es álgebra, que no tengo que traerlos de la mano, porque son transformaciones que ustedes pueden seguir por ustedes mismos y que deberán poder seguir por ustedes mismos. Son meramente las aplicaciones de las cosas que ya conocemos pero se van haciendo cada vez más sofisticadas, entonces tienen que ir viendo cómo se van apareciendo las cosas de este, de este terreno más sofisticado pero en última instancia no son más que las cosas que ya conocemos. Finalmente haciendo la jevita de todo esto llegamos a que la derivada de F respecto de, del tiempo, la derivada de esto que está acá, queda expresada como la derivada del temporal del valor medio, igual al valor medio del hamiltoniano, de la F con el hamiltoniano. Bueno, eso es, es natural, estamos en la descripción de Schrödinger, y ya vimos que lo que a eso nos conduce es, este, a la ecuación de Schrödinger, y lo que hemos tomado son elementos de matriz de la ecuación de Schrödinger, y eso nos conduce a esto, nos conduce que la derivada temporal del elemento de matriz de la F es el elemento de matriz de F con el Hamiltoniano. O sea, volvemos, volvemos a algo similar a la ecuación de Renger. Bueno, esto es, esta es la misma ecuación que tenemos acá, esta está a través de la ecuación de reiner se ha convertido en esta expresión de acá. Véanlo por favor, sigan, con, sigan paso a paso la derivación, no creo que se va a estar leyendo, sino que ustedes la siguen, la siguen paso a paso, las ven con cuidado, Aquí estamos ya en la penúltima, que ya estamos aquí con el Hamilton y con el propagador, con el conmutador de la FIH, ya llegamos a ello, y aquí tenemos el elemento de el matriz de la F, que es lo que tenemos acá. Entonces, esto de acá es esto de acá, y esto de acá es esto de acá, y esta es la ocasión que, a la que llegamos. O sea, lo que podemos como respuesta decimos eh, el, el valor esperado de una variable dinámica evoluciona siguiendo la ecuación 9.20. La ecuación 9.20 es la ecuación de evolución del elemento de matriz de cualquier variable dinámica en la descripción de Rengen en particular, pero esto no importa, estamos usando la descripción que se requiera para llegar a esta expresión, esta es totalmente general, es la derivada temporal de una variable dinámica o llevar a de una variable dinámica dada por el valor esperado de la correspondiente variedad dinámica con el hamiltoniano una vez más, toda la evolución temporal de cualquier variedad dinámica se le achaca a su conmutador con el hamiltoniano eso es siempre lo misma cosa es el hamiltoniano el que decide la evolución de los sistemas cuánticos bien, esto es válido para todos los los valores esperados que es lo que nos llamamos, comportamiento dinámico de los valores esperados bueno, la respuesta a esto es esta expresión. Esta es la general. Bueno, pues podríamos dejarlo ahí y decir, bueno, es la ley general. Sin embargo, en la práctica nos conviene avanzar un poquito más aplicándolo eso a ciertas variables dinámicas específicas. Esta f es cualquiera. Vamos ahora a aplicar esta f, to, to, tomar en lugar de f, tomar la x o en lugar de la f, Tomar la P y vamos a ver qué pasa si en lugar de la F ponemos la X, pues aquí ponemos la X en vez de la F y aquí ponemos la X en vez de la F y pues lo que se obtiene es esto directamente. Pero el conmutador de X con H, ya deben ustedes, ustedes ya debían sabérselo ahorita, si no es que se lo saben. Yo supongo que se lo saben y, voy a, y como tal voy a dar el resultado de inmediato. Pero si no se lo saben, si tienen cualquier duda, si no lo han hecho, háganlo. Es un hamiltoniano muy básico, muy fundamental y además muy simple de calcular. Pero ustedes deben poderlo calcular correctamente y con total eficiencia. Bien, H, el Hamiltoniano, es la suma de la energía cinética y la energía potencial. La energía potencial depende del potencial nada más es una función de X. Entonces, aquí aparecería el potencial. Y, pues, es una función de X que conmuta con, el, con X. X conmuta con cualquier función de X. Entonces, X conmuta con el potencial. Entonces, solamente nos queda el conmutador de X con la energía cinética. La energía cinética es, salvo constante, P cuadrada. Entonces, el conmutador de X con P cuadrada. Ese es un ejercicio interesante que les conviene hacer. ¿Cuál es el conmutador de X con P cuadrada? De X con P se lo sabe. El conmutador de X con P es h Es el conmutador fundamental de la mecánica cuántica. Bueno, es X con P. ¿Pero qué es X con P cuadrada? Bueno, pues entonces en lugar de manejar la derivada actuando sobre la X, será la derivada actual sobre la X cuadrada, eso nos dará una X, nos dará una, la X actuando sobre la P cuadrada, y eso pues nos va a dar al derivar, en la P cuadrada, pues nos va a quedar una P. Y entonces va a resultar que el hamiltoniano es decir, que el, el commutador de X con P va a ser proporcional a la P. Y el coeficiente de proporcionalidad es por un lado la IH propia del commutador. Y luego la M que, que aparece del de hamiltoniano lleva una P cuadrada entre 2M, hay una M ahí abajo que está aquí, está aquí. Entonces esas constantes son automáticas y la P por acá. Esto que les acabo de contar, deben de poderlo hacer ustedes con los ojos cerrados, sin ninguna duda, de inmediato. Si no lo saben, si tienen dudas, si no lo han hecho, si les falta habilidad, háganlo, háganlo. Es, es el, es el conmutador más simple que les puede tocar en algún examen, en algún ejercicio, en lo que fuera, y tienen que saberlo hacer pero con los ojos cerrados. Bien, con este conmutador, que es general para cualquier hamiltoniano, de tipo en qué cinética más en qué potencial, con este resultado general para todos ellos, pues, ¿qué tenemos? Que aquí en lugar del de conmutador X con H es este de aquí, pues esto en lugar de esto, que es esto, ponemos esto. Entonces en derivada de X respecto al tiempo, que es esto aquí le ponemos este, este conmutador, le ponemos por esto, sustituimos, sustituimos por esto y nos queda entonces eso que está acá, el factor Y entre H aquí se can, eso cancela la la I y la H que están por acá, y se simplifica, y nos queda esto. Nos queda que la derivada de la X media respecto del tiempo es la P media entre M. Bueno, esto debe decirles, por un lado debe de, de extrañarlas, pero por otro lado debe de, de parecer es natural. Pues la derivada del X media respecto del tiempo pues es la P media entre M. Bueno, sí, pero si no estamos haciendo física clásica estamos haciendo física cuántica y nosotros no hemos escrito las ecuaciones de clásicas hemos escrito las ecuaciones de Heisenberg por ejemplo y de Schrödinger y ahora de la ecuación de Schrödinger que teníamos ahí arribita de la descripción de Schrödinger nos topamos con ese resultado o sea que la p media la p media es la m que multiplica a la derivada de la x respecto del tiempo o sea la p media es la derivada respecto del tiempo de la mx media, pues sí, esa es la relación clásica que existe entre estas variables. Entonces, ya jugando un poquito más con, con las demostraciones, se queda con, con lo que tenemos aquí. La derivada del x media respecto del tiempo es el valor medio de la derivada de x respecto del tiempo. O la x media, como la le tiene aquí, la derivada de, de x con punto media o de la derivada de X respecto del tiempo, que es lo mismo que está aquí, esto es lo que está acá. Y entonces nos encontramos con un resultado pues, ya conocido, pero conocido en la física clásica. Eso no, no teníamos por qué esperarlo en la física cuántica. No, no hemos escrito ecuaciones de eh, Newton para el problema, ni mucho menos, sino hemos escrito ecuaciones de Heisenberg o ecuaciones de Schrödinger eh, pero ahí, de ahí hemos podido derivar esta ecuación. Esto para la X. Para la X nos encontramos una relación enteramente clásica, pero para los valores medios. O sea, los valores medios de la X o satisfacen relaciones iguales a las clásicas, pero los valores medios escritos en esa forma. ¿Qué pasa si en lugar de la X ponemos la P? Bueno, pues entonces lo que tenemos que poner es que en la ecuación 9 en la ecuación 920, la que tenemos acá arriba, otra vez, la que está acá arriba, acá, aquí la tozo? Y ahora ya brinco para acá. Es la, la 920. En esa ecuación, la, la general, vamos a poner la p aquí y la p aquí. Y entonces estamos el en computador de la p con h. Ahora el computador de la p con h. La P conmuta con el término cinético, porque el término cinético es P cuadrada. Entonces, la P conmuta con el término cinético, entonces aparece el término cinético. Pero la P no conmuta con el potencial, porque el potencial función de X, sino la P, al aplicarlo a eso, nos da una derivada respecto de X del potencial. Entonces, lo que va a aparecer, en lugar de esto, va a ser una derivada de. de potencial respecto de el, la X y lo que vamos a obtener lo que vamos a obtener para la aplicación de la de la P va a resultar lo que está aquí, la derivada de la P media respecto al tiempo pues va a ser este factor numérico por el conmutador de la P con H y este conmutador nos va a dar lo que decíamos la, va a dar este, este este conmutador esta es derivada, es este conmutador que está aquí va a dar la derivada del potencial respecto de X. Otra vez, y es una aplicación de la más elemental del paréntesis de Poisson, digo, del conmutador. Entonces, otra vez, es algo que ustedes deben de poder eh, hacer fácilmente, con los ojos cerrados, sin ninguna dificultad. Si tienen dudas, si no ven esto, si no tienen práctica, si les llama la atención y no lo han hecho, etcétera, háganlo, véanlo. Tienen que trabajar con el papel y el lápiz, con la mano, con el lápiz en la mano, para ir leyendo y e ir haciendo esos calculitos. Bueno, una vez se han hecho ese calculito, resulta ser que esta es este Hamilton, este computador nos da la derivada de potencial respecto de x y entonces resulta ser que la derivada de p media respecto del tiempo está dada por menos la, el valor esperado de la derivada de potencial respecto de X. O sea, la ecuación de movimiento para el caso de la X se reduce a esta, pero menos derivada de potencial respecto del tiempo, respecto de X, es la fuerza actuante. Entonces, derivada de P media respecto del tiempo es el valor medio de la fuerza. Otra vez, otra ecuación que diríamos, ay caray, volvemos a una ecuación clásica. La derivada del momento. En valor medio respecto del tiempo, es igual al valor medio de la fuerza actuante. Aquí, vamos a, pues aquí tenemos la segunda ley de Newton. La P punto, la, PM, la P punto en valor medio es igual a la F media, que vendría a ser el valor medio de la ecuación clásica de, de Newton, de la segunda ley de Newton. La P punto es igual a la fuerza, la P punto media es entonces la fuerza media. Vuelve a ser una ecuación, una segunda ley de Newton, lo que encontramos. E incluso si combinamos esta con la anterior, donde la derivada de P respecto de del tiempo, la, la P misma, era una derivada respecto de del tiempo de la X, entonces tenemos aquí una segunda derivada de la X respecto del tiempo, y toda la segunda derivada respecto del tiempo, que sería aquí, sería la fuerza que saca, entonces aparecería esto. Y aquí tendríamos las, la segunda ley de Newton para la fuerza y para X. Entonces nos hemos encontrado con que tenemos como resultado de todo esto a las ecuaciones de la física clásica, de la mecánica clásica, pero en valor medio. Fijarse bien, todas ellas fueron en valor medio. Y en particular tenemos esta, esta expresión, segunda ley de Newton aparentemente, para la fuerza y la aceleración. Tenemos que la masa por aceleración es si igual a la fuerza, todo en valores medios. Bueno, pero estamos haciendo mecánica cuántica y aquí estamos resolviendo las, estamos obteniendo las ecuaciones de movimiento clásicas. Bueno, pues resulta ser entonces, la mecánica cuántica contiene de manera natural a las ecuaciones fundamentales de la mecánica newtoniana en valor medio, en valor medio, en promedio. Todas ellas son en promedio. Este conjunto de ecuacioncitas, como las que tenemos aquí, la derivada de X media respecto del tiempo es igual a la P, la P entre M, esta de acá, y esta que acabamos de obtener, esta acá, la derivada de la P media, es la fuerza media, y según, combinando ambas, la segunda ley de Newton, el valor medio, esas expresiones fueron derivadas originalmente, mucho antes de que hubiera mecánica cuántica, por Ehrenfest. Ehrenfest las derivó haciendo una serie de maniobras muy complicadas bastante elaboradas bastante antes de que hubiera mecánica cuántica a partir de cosas que ya se comenzaban a conocer y medios que se sabían y llegó a estas ecuaciones y llegó entonces a un resultado general que se le llama con frecuencia teorema de Ehrenfest las ecuaciones clásicas de movimiento en valor medio y las correspondientes ecuaciones clásicas coinciden o sea las ecuaciones de movimiento para la X, la P, etcétera, en valor medio, todas ellas coinciden con las correspondientes expresiones clásicas expresadas para valor medio. Sin embargo, eso hay que leerlo con mucho cuidado. Esto es para valores medios, como, por ejemplo, como está aquí en la ecuación 923. Esa es una ecuación correcta, pero hay que aprender a leerla. Esta es una ecuación correcta para la segunda derivada respecto del tiempo de la x media. Y eso con lo que hemos llamado, llamaríamos la ecuación de eh, Newton, la segunda ley de Newton, para la, para la x en el caso cuántico. Y diríamos, es igual a la clásica. Entonces la física, la mecánica, la dinámica clásica y la cuántica son iguales, puesto que es la segunda ley de Newton clásica y aquí la segunda ley de Newton cuántica, pero la segunda ley de Newton, eso sería un error muy, muy grave que no debemos de cometer, hay físicos quienes han cometido ese error, ese tipo de errores son frecuentes en la literatura eh, pero esta ecuación que está aquí es la ecuación 923. No es la segunda ley de Newton traducida al caso cuántico. Es otra cosa y se va a demostrar ahorita. Eh, es algo que se parece, que sugiere. Nos sugiere la segunda ley de Newton, pero no es la segunda ley de Newton. Y eso tiene que ser así, tiene que no ser la segunda ley de Newton, por una razón que ya les expliqué en la clase anterior. En la clase anterior vimos cómo en el sistema cuántico tenemos por ecuaciones, por ejemplo, ecuaciones de Hamilton, para el caso cuántico, que son iguales en su forma, totalmente iguales a las ecuaciones de Hamilton clásicas. Entonces, habría gente que se va por la finta y dice, Ah, las ecuaciones de Hamilton son las mismas. En la física clásica y en la física cuántica, en todas las dos físicas son iguales. Y entonces la dinámica cuántica es igual a la dinámica clásica. Eso es enteramente falso. La dinámica cuántica difiere fuertemente de la dinámica clásica. Las ecuaciones de Hamilton clásicas son unas, las ecuaciones de Hamilton cuánticas son otras. Y se sí se ver, formalmente, son iguales la estructura matemática de las ecuaciones de Hamilton es la misma en los dos casos clásico y cuántico pero el significado físico es totalmente diferente porque las cantidades físicas que obedecen las ecuaciones formalmente equivalentes son enteramente diferentes en el caso clásico estamos hablando de funciones en el espacio fase en el caso cuántico estamos hablando de operadores en el espacio de Hilbert. Son cosas y bichos totalmente diferentes. Unos viven en un espacio y otros viven y actúan en otro espacio y su forma de vivir y de actuar es otra entonces por vivir y actuar en otro espacio. Entonces las ecuaciones formalmente son iguales, conceptualmente son profundamente diferentes. Y aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos la segunda ley de Newton, que aparentemente la segunda ley de Newton de la mecánica clásica. Y decimos entonces, la dinámica newtoniana es la misma que la dinámica cuántica. No es cierto. La ecuación 9.23 no es la segunda ley de Newton. Y se los voy a demostrar en este momento yéndonos en la ecuación 24. La segunda ley de Newton... Diría que esto, si hay en el sistema un punto que llamamos X entre corchetes, si hay un punto que llamamos entre X entre corchetes, para ese punto X entre conche, con corchetes se cumple la segunda ley de Newton que dice que la aceleración para ese punto está dada por la fuerza que actúa en ese punto, la fuerza que actúa en ese punto. Esta no es esto. Esta es la fuerza media, es el promedio de la fuerza que actúa. La fuerza está distribuida en todo el espacio y el promedio de la fuerza en todo el espacio es este. Y esto no es eso. Este es el valor de la fuerza en el punto X entre corchetes, que es la X que tenemos aquí. Entonces, esta es la segunda ley de Newton. Esta. Y esta no es esta, porque si le, ponemos corchete, si le ponemos corchete aquí, entonces el corchete queda así y se obtiene esta. Entonces esta no es la segunda ley de Newton, sino una forma disfrazada de la segunda ley de Newton. Y entonces vamos a tratar de comparar esta expresión que es la cuántica con esta expresión que es la clásica. Vamos a compararlas a ver hay, si hay diferencias, cuáles son esas diferencias. Bueno, para eso lo que hacemos es lo siguiente. Queremos aquí tomar el valor medio de la F en todo punto. Cual, es una punto cualquiera. Entonces vamos a, poner, a llamar ese punto cualquiera. X, vamos a denotarlo, ese punto X, vamos a denotarlo como la X media, la X promedio, más la desviación de la X. Esto es precisamente la definición de la desviación. La desviación de la X es la X menos la X media. Y aquí la X media lo estoy expresando con una rayita arriba, como es usual. Entonces, X menos X media es la delta X por definición. Entonces, la X por definición es la X media más la desviación delta X. Entonces, la X la puedo escribir así, en esta forma siempre. Lo hago aquí así. La F la escribo en esta forma. Pero ahora hago un desarrollo de Taylor. Entonces aquí tengo, es f de media, de x, f de x media más una delta x, y entonces me comienzo a desarrollar, será la f de la x media más la delta x por la f prima media, más un medio de la delta x al cuadrado por la f prima, segunda derivada, y ese será más un número infinito de términos. Hay un número infinito de términos, o sea, la f de x, esta de acá, y la f de x media, que son x, este es f de x y este es f de x media, esas dos, la f de x y la f que x media, difieren por un número infinito de términos. Y consecuentemente, la diferencia entre esta ecuación de movimiento y esta de acá puede ser absolutamente eh, total, porque hay un número infinito de términos separando a la f de x de la f de x media. Y si esos términos son muchos, importantes, grandotes, pues entonces la diferencia es catastrófica. Por lo tanto, la ecuación esta de acá y esta de acá son totalmente diferentes en general. Aunque en casos particulares, cuando los términos que aparecen aquí son chiquititos o se cancelan porque como son segunda, tercera, cuarta derivadas, si las derivadas se van cancelando automáticamente, pues entonces los términos que restan de diferencia pueden ser bien poquitos. Pero en particular, si la fuerza es lineal, si la fuerza es lineal, ¿qué va a pasar? La primera derivada de una fuerza lineal es cero, la segunda derivada es cero, la tercera derivada es cero, etc. Todos los términos que estamos aquí agregando se anulan automáticamente si la fuerza F de X es una función lineal, del tipo de A más BX, si la fuerza es del tipo A más BX, si es lineal, entonces se cancelan todos sus términos y entonces sí, la F de X media es igual a la F de X. O sea, solo para el caso de fuerzas lineales sucede ser que esta ley y esta ley son la misma, pero no el caso general. Para problemas lineales, pues estos sí, las dos son iguales. ¿Y eso tendría importancia práctica? Pues sí, porque la, la fuerza lineal puede ser muy importante. Hay, Veamos el oscilador armónico, que es el clásico ejemplo de una fuerza lineal. Eh, K, menos Kx, la fuerza igual a menos Kx, es una fuerza lineal. Entonces su primera derivada es una constante... Y entonces, eh, este de aquí aparecerá como meramente una, una constante que no está produciendo mayor influencia en cuanto a la, a la X. Pero no es lo mismo. Pues eh, tendría que ser que fuera nula ese esa término para que las dos consideran. Hay diferencia incluso para el caso lineal. Pero para el caso lineal, tomos los términos se cortan aquí. A partir de aquí ya no hay términos. Hay solamente una sola contribución que siendo la f lineal, su primera derivada es una constante, y entonces la f, la f de x dividiría de la f de x media solo por una delta de x, que es una constante. En fin, eh, el caso lineal pues va a ser pues, especialmente interesante, pues, como vemos, pero nos encontramos ya para, para cerrar el tema que en el caso general, en el caso general la, podemos expresar la segunda derivada de X respecto del tiempo cuadrado como la f de X media más un medio de la delta de X, al, no, acá, bueno, sí, el más un, bueno, lo que pasa es que eh, el promedio de la delta X en general, ya lo vimos que la delta X en promedio es cero, como en todas expresiones están tomando valores medios, el, primer, el término de primer orden, que es un medio de delta, que es, es delta x por la primera derivada, entonces ese término desaparece al tomar el valor medio. Y el primer término que queda en pie es el segundo, la segunda derivada, y de ahí todas las demás, en principio, un número infinito de términos. Pero, quedándonos con que el valor esperado de la delta X es nulo. Entonces tenemos que... Esto, este, este de aquí lo sustituimos en la expresión de la segunda ley. Y esta vendría a ser la segunda ley de Newton cuántica, en donde todos puntos suspensivos se refieren a un número infinito de términos y que esos términos, ese número, esos términos pues pueden ser muy, muy, muy grandes en valor numérico. Y entonces... La diferencia entre la segunda derivada de la X y la F de X, que está aquí, pues son todos esos términos que pueden ser muy grandes. Entonces, esta podría distar muchísimo de ser una segunda ley de Newton. Pero vamos a ver el caso este que ya que tenemos, de, que podríamos escribirlo así en todos los casos. Ya tendríamos, eso, ya no estaríamos aquí engañándonos. Esta es la segunda ecuación de Le la segunda ley de movimiento de la mecánica cuántica. Esa sí vale, es la de la mecánica cuántica. Esta de aquí, ven ustedes, es el primer término del desarrollo que queda diferente de cero. Este, este término es la desviación cuadrática media, o la fluctuación, la varianza de la X. Entonces el primer término es la varianza de la X, o la segunda derivada, y el los otros términos sean otros en términos estadísticos importantes, lo que importarían. Pero bueno, ustedes aquí, la variancia de la X viene a ser una medida de inmediato de la desviación de la fórmula clásica, de la atención de la fórmula cuántica respecto de la clásica. ¿Cómo difieren de esto? Pues debido a las fluctuaciones de la X. Pues ya vimos que, la, de acuerdo con la descripción de las desigualdades de Heisenberg, la descripción. La fluctuación de la X normalmente debemos esperar que sea una cantidad importante, significativa. Y, consecuentemente, ese término en general va a ser significativo. Claro, depende mucho de qué es esa segunda derivada. Pues ya dependerá, pero habrá ese coeficiente en un médico que va a ser importante. Y acá habrá términos peores todavía. Del tercer o cuarto grado, eh, en, la e, en la delta X... Que sean las frutaciones de las fluctuaciones y todo lo que ustedes quieran. Bien, entonces vimos aquí, verificamos que, igual que sucedió con el caso de las ecuaciones de Hamilton, en el caso cuántico, la física clásica y la física cuántica difieren, aunque tenemos una expresión que parecería que es la segunda ley de Newton, esa, esa expresión difiere de la segunda ley de Newton. De manera esencial, debido a todos los términos extra que aparecerían acá, debido a las fluctuaciones que están en el sistema, fluctuaciones inevitables en el sistema, como ya hemos visto, y consecuentemente son términos inevitables, y por lo tanto, la segunda ley de Newton cuántica difiere de la segunda ley de Newton clásica, pese a que esta expresión que hemos obtenido, Pareciera indicarnos que las cosas son iguales. O sea, sucede aquí lo mismo que en el caso de las eh, ecuaciones de Hamilton. La, forma es, la, la, la expresión formal es la misma, el contenido físico es enteramente diferente. La dinámica cuántica difiere fuertemente en general de la dinámica clásica. Solamente en ciertos sistemas hay ciertas convergencias, como ya vimos aquí en el caso lineal, va a haber una convergencia a la hora de que se anula la primera derivada y la segunda y cuarta derivada, tercera derivada, cuarta lugar derivada, son todas ellas nulas naturalmente. Entonces resulta ser que la segunda ley de Newton cuántica y la clásica coinciden para el caso de la fuerza lineal, pero solo para el caso de la fuerza lineal. Pero coinciden solamente en valor medio. Las ecuaciones clásicas en valor medio van a ser iguales a las cuánticas. Acuérdense, en valor medio. Esta F media, esta F media va a ser igual al valor medio de todo esto que está acá. Y esto sería esto de acá, coincidiría con esto de acá, en valor medio se van a cumplir las cosas. Y esta nos daría una ecuación que se parece a la clásica, que es la estructura de la clásica, pero en valor medio. Esto va a ser importante, porque nos dice algo que muy, grande, muy sencillo y muy importante respecto al oscilador armónico cuántico. En este momento no hemos hecho nada. No hemos empezado a estudiar, y es lo que vamos a estudiar a partir de esto. No hemos estudiado nada respecto a la dinámica del oscilador cuántico. Y pues el oscilador cuántico, ¿quién sabe cómo se comporte? Vemos que las, el comportamiento de las partículas cuánticas se difiere del clásico. Y bueno, eso lo podemos aplicar al oscilador cuántico. Diríamos, vamos a esperar que va a haber... Diferencias entre el comportamiento clásico y cuántico para el oscilador armónico? Bueno, sí, obviamente sí, porque están todos los términos, todos los términos, estos infinitos, aquel infinito de términos, todos ellos están de por medio, también para el oscilador cuántico. Pero para el valor medio, que es lo que nos importa para el caso cuántico, para el valor medio resulta ser que ese término el, se anula, se cancela porque la delta x media es cero. Y esos términos todos se cancelan porque la, de la fuerza es lineal. Y entonces resulta que la fx media es igual a la f media. La f media y la f de x media resultan ser iguales para el centro de masa del oscilador armónico. El centro de masa del oscilador armónico. Y entonces nos vamos a encontrar con que el centro de masa... fue la luz o algo así porque se fue muy rápido pues pues igual y si es eso internet porque ahí está ahí aparece no no, no tiene su micrófono encendido profe desde cuando ¿Desde cuándo no me oyen? De, ¿De ahorita nada más? Sí, solo hace como un minuto. Ah, bueno, perfecto, ya está, ya está, ya está todo, todo resuelto. Entonces, resulta ser que en este momento ya hemos aprovechado el tiempo para saber que el centro de masa de un paquete de oxidadores armónicos se va a mover siguiendo exactamente la correspondiente ley clásica. Fijarse bien, el centro de masa de un paquete de osciladores armónicos cuánticos va a estar moviéndose exactamente como lo haría un oscilador cuántico. Eso significa el centro de masa de un paquete de osciladores armónicos oscila exactamente como oscilan los osciladores clásicos. Y eso lo sabemos nosotros solamente de como conclusión de lo que acabamos de hacer. Y ahora que entremos a estudiar el oscilador armónico, nos pues vamos a encontrar con que eso va a ser así y va a ser muy bueno que lo sepamos ya desde el principio porque sabemos desde el principio que un paquete de osciladores armónicos en promedio va a estar oscilando como oscilan los osciladores armónicos. O sea, que los osciladores cuánticos también son osciladores. Y sí, los osciladores clásicos y los osciladores cuánticos son todos ellos osciladores. Aunque el movimiento detallado del oscilador cuántico va a diferir del movimiento del, detalle, del movimiento clásico porque está el conjunto de términos esos que tenemos que sumar ahí que es un número pues, grande de términos eh, que no muy grande porque para el oscilador armónico la mayoría de los términos se van a cancelar pero de todas maneras va a haber términos que se agregan y que consecuentemente introducen diferencias en el comportamiento cuántico del clásico. Por eso ya lo veremos en su momento cuando lleguemos a Oseador. Este. Profe, no, no está proyectando ¿Sí? su pantalla. ¿Perdón? No está proyectando su pantalla. ¿Otra vez? ¿Ahora no está? ¿No, ¿No se ve ahora? Ajá, no, no, no se ve. ¿Ahora por qué no se ve? Es oh. sí, como que como que se perdió su conexión y, y lo sacó de la sesión. A ver. A ver. Share screen le va a poner, a ver. Sí, ya, ya, ya se ve. No, lo tienes que compartir. Ese es el que está poniendo a sí, fila. ¿Sí? sí, pícale, no, pícale aquí. Pícale. Pero ese no es, ¿no? El de abajo. Ah, el Recording debajo. stopped. Y ahora sí, share. Ese sí. Ahora, ahora sí ya está lista. Ya ¿Ya, está, sí. ¿se sí, bueno, sí, ¿Ya se ve bien? Sí, ya se ve Es que Recording cambiaron progress. de máquina y yo no, esta no la sé, es muy complicada para mí. Este, Ana María la maneja desde siempre y yo jamás me he metido a ella. Bien. No se preocupe. Entonces, ahí <risa> ya tenemos lo que decíamos hace rato, que, que, bueno, todo lo que estamos viendo, ¿no? Profe, yo tengo una duda justamente ahí. Sí, sí, ahí, es, ahí estamos sacando la fuerza media, eh, ¿Sí? ¿Sí? Per, pero, pero me queda duda de, de por qué. O sea, es que se parece mucho al, al, al desarrollo de Taylor que tenemos arriba. Sí, claro. Pero, pero aquí en este no aparecen todos los términos de Taylor. O sea, la no. primera derivada y la tercera no aparecen. Por, y, y es donde tengo porque, todo. Está, porque está tomando valores medios, valores medios. Y la derivada del primer término, la X media, vale cero. La delta X, vale, la delta X va, en promedio vale cero. Entonces no aparece el término lineal, pero sí aparece el término de segundo orden y aparecen todos los términos que sigan. Ah, o sea, bien. el único que nos hemos brincado es el de primer orden, porque ya recuerdes la delta X en promedio vale cero, en todos los casos. Por, por okay. definición, delta X en promedio vale cero. Entonces ese término desaparece. Entonces, la diferencia entre lo clásico y lo cuántico se da a partir del término de, segun, de la segunda derivada. A partir de ahí, segunda derivada y todo el resto de derivadas superiores. Y entonces, esta es la diferencia, aquí está, la diferencia entre lo clásico y lo cuántico. Esto es lo cuántico, con un infinito de términos. Lo clásico se para aquí y, y no, no aparece ninguno de esos términos. Pero esto muestra una vez más. La diferencia entre la dinámica clásica y la dinámica cuántica. ¿Ya está claro eso? Sí, sí, sí perfectísimo. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces de aquí ya salimos. Este, esto, no sé, es una cosa interesante, pero eh, no nos no vamos a ver aquí, no es parte del programa, y, este, y entonces no lo voy a ver. Vamos a ver ahora el comportamiento dinámico de los operadores. Este, algo más respecto a lo que hemos visto, ya casos particulares que son interesantes, que van a, a ser muy ilustrativos. Y vamos a empezar de inmediato. Tenemos la ecuación de, de Heisenberg. La ecuación de Heisenberg vale para, vale para cualquier variable dinámica, para cualquier operador. Entonces aquí ponemos en lugar de la Q con punto, ponemos una Cualquier variable dinámica, aquí uno, vamos a una Q grandota, una Q grandota, entonces aquí tendríamos la Q grandota y aquí tendríamos la ecuación de Heisenberg. Son las ecuaciones de Heisenberg, lo estoy aquí aplicando a la variable Q con punto, pues la variable Q y aquí a la, a la variable P. La Q son las variables de configuración del sistema y las P son los momentos asociados a ellas. Son las variables con las que se escribe el Hamiltoniano del sistema. El Hamiltoniano es una función de las Qs, las variables que definen la configuración del sistema, y las Ps, que son las variables canónicas conjugadas de las Qs. A cada Q se le aplica una P, o a cada P se le aplica una Q, y Q y P conjunt, y, y, tomadas en conjunto son las variables canónicas índice I del de problema. Bien, entonces, a la variable de QI la, la, la metemos en el, la ecuación de movimiento de Heisenberg. Aquí está. Y entonces resulta esto. Y a la PI la metemos en la ecuación de Heisenberg y resulta esto. Esa es la ecuación de Heisenberg para cualquier velocidad. Y esta es la ecuación de Heisenberg para cualquier fuerza. las general, las PI con punto... Son fuerzas o, tienen, o términos similares a las fuerzas. En el caso específico, clásico, más simple, de la mecánica hamiltoniana, H igual a p cuadrado entre 2M más B, si tienen este hamiltoniano, entonces tienen que el conmutador de la H con el hamiltoniano, de la X con el hamiltoniano, es simplemente la P entre M, y el conmutador de la P con la H es simplemente la derivada de la B respecto de X, o sea, la fuerza. Aquí lo no ven, la, el conmutador de X con H es una P, y el conmutador de P con H es una fuerza. Entonces, esto que está aquí, X con H, ese conmutador, eso nos da una P y nos da aquí la P. Entonces, esto X, que, que es aplicando ese aquí lo estoy llamando Q, ¿Qué es el nombre genérico que se les da en la teoría hamiltoniana? Son las variables de configuración. Y las variables de configuración pueden ser las que nos convengan para cada sistema. Pueden ser muy complicadas y pueden ser, de, pueden ser cartesianas o, o circulares o elipsoidales o lo que ustedes quieran, lo que convenga. Pero en el caso... Eh, usual que se manejan las cosas más simples se toman como el, las variables de configuración, se toman las variables cartesianas. Entonces, en lugar de, en lugar de tener aquí Q, tendríamos P, y entonces las P, las P que están aquí, los momentos canónicos conjugados, serán los momentos canónicos conjugados de las variables X, X1, o sea, x X, x Y, Z, por ejemplo tenemos una PX, una PY y una PZ. Entonces, esta ecuación de movimiento se, nos dicen la Q con punto es el conmutador de Q con el hamiltoniano, pero el conmutador de la X con el hamiltoniano es la P, es esto, y el conmutador de la P con la H eh, es la parcial del potencial, es la fuerza parcial del potencial respecto a la X. Entonces, esta ecuación... En coordenadas cartesianas nos da esto y entonces aquí lo tenemos que estas son las velocidades en términos de los momentos o los momentos en términos de las velocidades y estas de aquí son las fuerzas en términos de las P con punto y la P con punto en términos de las fuerzas. O sea, este vendría a ser una ecuación de movimiento, P con punto es igual a la fuerza, la parcial de B respecto de X. Entonces esta es esta ecuación que esta ecuación que Hamilton esta ecuación de Hamilton se reduce a esta y esta ecuación de Hamilton se reduce a esta. Ay no, ¿qué hora qué hace aquí? Ay, ¿Qué hizo esto? Uy. No sé a dónde me llevó. Oye, Ana María, ¿ve que me, me hizo una trampa tu computadora. ¿Y ahora dónde? ¿Cómo la consigo? ¿Qué? recording stopped. ¿Qué, ¿Qué es esto que salió? Y ya es todo. Es todo así. Es. ¿Por qué lo hizo? Usachis. Bueno, entonces, entonces, esta ecuación de Hamilton y esta ecuación de Hamilton se reducen a esto en el caso cartesiano. Profe, creo que a, a su derecha hay como, in progress. hay como un botoncito de, de lápiz que creo que es lo que le, le marcó ahorita, que está en ah, morado. Sí. Bueno, pero ya, ya espero ya vamos a terminar el curso y nos. Y no creo que tengamos más problemas. ¿no? ¿Qué horas son? Sí, ya faltan unos minutos. Estas eh, ecuaciones de Hamilton se reducen a las ecuaciones de Newton. La PI es igual a M por X y con punto, y la fuerza FI es la PI con punto. Entonces, ven ustedes que eso, esas son fuerzas en general, y esas son velocidades en general. Pero son, digamos, en este sentido de las ecuaciones de Hamilton... No sé cómo se, se, le, se borra eso. No sé, no sé cuál es el de que debo de de, dejar de o debo de apretar ahora. A ver, parece que ya. Bueno, ahora eso lo vamos a utilizar para hacer una generalización de esas ecuaciones que tenemos aquí otra vez. Vamos a para, para hacer una generalización de las ecuaciones... De esas, de esas expresiones, escribir es una forma más interesante. Y eso es simplemente. Eh, vamos aquí a, a, a generalizar el conmutador de la Q con la P. Ustedes pueden hacer por, por inducción. Ustedes pueden mostrar que el conmutador de la, e, de la Q con una P a cualquier potencia. Está por este término que está acá. Es la P a la potencia N menos 1 por una delta IJ. La delta IJ es que si la I de la Q y la J de la P coinciden o no coinciden, es lo que define si esta cantidad es igual a cero o diferente de 0. Si I J son iguales, entonces el conmutador es diferente de cero. Si j son diferentes. Entonces el computador es automáticamente cero. Pero aquí tienen ustedes una expresión que para el conmutador de la Q con una potencia cualquiera de la P es proporcional a la P a la N-1. Bueno, con eso, con ese resultado que está aquí, ustedes pueden hacer un desarrollo de Taylor de una función cualquiera. Supongo que tiene una función cualquiera de la P, F de P. Miriam, no quiere quitarse esa cosita. Si quieren ustedes aquí, esta es una función cualquiera de las PES. Esta puede ser un desarrollo de esta función en general. Eh, eh, a partir de, de aquí. Eh, toman ustedes esta, con la, la P igual a, a, la N igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, valores sucesivos, los valores sucesivos, eh, y después las multiplican cada término por el coeficiente apropiado, suman ustedes y obtienen el desarrollo para la, fuerza, la, la función FDP, o sea, para una cualquiera FDP con un desarrollo ampliando esa expresión, sumando un número suficientemente grande de esos términos con n igual a 1, a 2, a 3, a 4, 5, y con... Haciendo el desarrollo de Taylor ustedes pueden llegar a esto que está acá y a esto que está acá. El conmutador de Q con una función F cualquiera de la P o el conmutador de la P con una función cualquiera F de la Q, en donde la, esta es una función cualquiera arbitraria de la P y aquí es un F arbitrario de la Q. Y aplicando, la, aplicando las reglas que tenemos aquí, aparecería que esto resulta ser esto esto es un ejercicio para ustedes que tienen que hacer ustedes creo que viene incluso en el libro como un ejercicio o un problema al final de te, al final de, de cuentas y que eh, eso les da a ustedes un, digamos computadores muy generales en general el computador de la q con una función cualquiera de las P está por la derivada de la de la función respecto de las P y la, el conmutador de la P con una función cualquiera de la Q está por la derivada de la F respecto de las Q. Esto es lo que se dice que el conmutador tiene propiedades de conmutador, digo, perdón, de derivación. El conmutador tiene derivadas de propiedades de derivada, es el Q, Q conmutando con la F, de la derivada de la F. P, conmutando con la F, es la derivada de la F. Entonces, es una propiedad, es simplemente una forma de hablar. El conmutador tiene una propiedad de derivación que está aquí, aquí señalada. Pero aplicando eso, aplicando esas expresiones, estas exactamente aquí, ahora tomamos como F, como esta es una función cualquiera de la Q, de la F aquí, una función cualquiera de la. Q acá. Aquí yo le puedo sumar, fijarse bien, a ese de aquí puedo sumar una función cualquiera de las Q y no se altera el resultado porque la Q conmuta con la función de las Q y aquí abajo le puedo sumar una función cualquiera de las P y no se altera el resultado porque la P de aquí conmuta con las funciones de las P. Entonces aquí puedo yo generalizar a esto para que sea una función de las P más la F de la Q, y aquí lo puedo generalizar para que sea una función de las Q más una función cualquiera de las P. Esa generación la puedo hacer siempre. Y eso significa que siempre puedo considerar, puedo en particular, en particular, es una cosa ya muy particular, puedo... Y esto me está simplemente distrayendo. Esto puedo puedo aquí, en lugar de la F, tanto aquí como aquí, cualquiera de las dos, puedo poner el hamiltoniano. Y es lo que hago en el, en el siguiente paso. Pongo el hamiltoniano y me queda que el conmutador de la Q con el hamiltoniano estaba por la derivada del hamiltoniano respecto a las P y el conmutador de la P con el hamiltoniano está adaptado por esta derivada. Esto de aquí... Son ecuaciones muy generales que son generalizaciones de las relaciones de conmutación. Y esas valen siempre si las relaciones de conmutación valen. Y este y tenemos esas ecuaciones. Ya, eh, eh, tenemos aquí esas ecuaciones generales para el conmutador de la Q con la genera general. general con conmutador de la P con Hamiltoniano, en general como derivadas de Hamiltoniano. En particular, en particular, si lo aplicamos a las ecuaciones anteriores de la, la Q, conmutador de la QI con H, que nos daba la Q con punto, entonces nos queda aquí, bueno, están factores numéricos como IH, entonces nos queda que en lugar, aquí, en lugar de esto, de, de esta Q, aquí, de aquí, Pongo, eh, en buen lugar de esta, bueno, en lugar de este conmutador, pongo la QI con punto, que es a lo que vale. Entonces, resulta que la QI con punto que está dada por este Hamiltoniano está dada por esto de acá. Esto es esto. En donde se cancela el factor IH que tenemos de, de la, del conmutador. La IH del conmutador se cancela con esta. Y entonces esto se reduce a esto. Y nos queda la, con la Q con punto, es igual a esto. Y procediendo con esta ecuación aquí, también aquí en lugar de esto, esto es la P con punto, y la ecuación de Heisenberg, donde es la P con punto, que está aquí, y entonces la P con punto es igual a esto, que está aquí. O sea, la ecuación de Heisenberg aplicada a esto, nos da esto. La ecuación de Heisenberg aplicada a esto, nos da esto. Y entonces obtenemos esas ecuaciones. Pero si ven esas ecuaciones... Esas son exactamente las ecuaciones de Hamilton para las Qs y las Ps, para un problema hamiltoniano. Y otra vez volvemos a lo mismo. Nos encontramos ahora que la dinámica hamiltoniana se aplica a la mecánica cuántica, en donde las expresiones tienen exactamente la misma forma. Formalmente las ecuaciones son las mismas exactamente que las de la física clásica. La dinámica hamiltoniana. Pero una vez más, mientras en la dinámica hamiltoniana se trata de funciones en el espacio de. En el paso fase del problema, aquí se trata de operadores en el espacio de Hilbert y operadores en el espacio de Hilbert. Volvemos a lo mismo. Aunque la estructura formal es exactamente la misma y en la mecánica cuántica hay. Las mismas ecuaciones de Hamilton que en la mecánica clásica, exactamente las mismas. Sin embargo, la física de esas ecuaciones, los dos problemas, es enteramente diferente porque el significado físico de esas ecuaciones es totalmente diferente en ambas teorías. O sea, una vez más, tenemos una profunda similitud formal, una profunda diferencia de contenido físico. Entonces, no hay que dejarse llevar por la estructura formal. La estructura formal no dice nada respecto al contenido de principios. Bueno, con esto yo creo que vamos a poder terminar. Hay aquí una, una bueno, sí, como nos quedan unos minutos, podemos yo simplemente mencionarles el caso para que ustedes Estudien, para que ustedes estudien eh, las cosas. Esto de aquí no corresponde al curso. Ahora, si lo ven, si alguno de ustedes le da cruce y lo ve, les va a ser muy útil haberlo visto. Es, es elegante, es interesante, es muy útil y eh, van a tener que aprenderlo tarde o temprano más adelante. Entonces, entre antes lo aprendan, está mejor. Pero esto es la formulación de Dirac, de la teoría de transformaciones, básicamente. Básicamente es a donde estamos yendo. Pero aquí también quería llegar a algo más que ya no voy a ver con ustedes, pero que eh, sí les voy a sugerir. Todo esto es lo que tiene que ver con la teoría de transformaciones. Y lo que sí les voy, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Todo esto. Pero sí va a haber aquí algo más que vamos a llegar, que también les voy a recomendar que lo lean, lo vean. Es, esas páginas, ahí se va a acabar la teoría de transformaciones ya. Y, este, y vamos aquí a, a entrar a, a otro temita. Bueno, esa ya, esa ya, ya no tienen por qué leer, ya es bastante más latoso de la teoría de transformaciones. Pero sí leer la idea básica. La idea funda fundamental. Aquí está, esto es lo que me interesaba. Es lo que me interesaba. Hace rato vimos que podíamos escribir las cosas, las, las, tanto en la descripción de Schrödinger como en la de Heisenberg. Y que en la de Schrödinger los vectores de estado evolucionan. En la de Heisenberg los vectores de estado no evolucionan. Si ustedes se van a la teoría de Heisenberg, hay la teoría de Heisenberg, no hay vectores de estado simplemente. Ahí no aparecen los vectores de estado. En la de Heisenberg, tal cual, tal cual él la formuló, aparecen los operadores, aparecen como matrices, pero nada más. Pero entonces esos operadores no evolucionan. En la ecuación, de, en, la, en la descripción de Schrödinger, si sí evolucionan en la de Heisenberg. Y los vectores de estado al revés. Los vectores de estado evolucionan en la descripción de Schrödinger, no evolucionan en la de Heisenberg. ¿Qué es lo que hace Heisenberg? Bueno, lo que hace Heisenberg es montarse en, el caba en, la, en, la, en los caballitos, subirse a dar vuelta junto con ellos. Y en ese momento dejan de funcionar, dejan de oscilar dejan de, de transformarse los vectores de estado porque Heisenberg va junto con ellos evolucionando junto con ellos ¿cómo es ese asunto? bueno, esa es una transformación de ese tipo la S es el vector es el operador que introduce la dependencia temporal eso lo, se ve más adelante lo que ya me brinqué eh, se, se define se introduce la definición de la S, pues tenemos crimen bastante más adelante, se introduce la definición de la S y se ve cuáles son sus propiedades y todo lo que se quiera, y eso, pero eso está bastante más adelante, nada más que pues, es una lata aquí en el libro que todo parece estar muy lejos, si no está lejos, acá está la S. Es un vector unitario, satisface esta propiedad, es un vector unitario. Ese vector unitario es este vector que está acá. Este, eh, eh, pero, pero, no vector, operador. Este operador, este operador es ese es unitario, entonces eso significa que la S menos 1 y la S daga son iguales. Y lo ven, la S, la S es, es S elevado a menos I entre H por entre IH de, de Planck por H hamiltoniano por el tiempo. Es este operador. Déjenme incluso hacer que crezca un poquito más esto, pero aquí no, tampoco vas a ver cómo crece en, esa, en esta máquina. No sé cómo va a hacerlo crecer. Pues no, porque o sea, no sé me hace que no, pues no no sé cómo hacerlo crecer en esta, este aparato. Pues que crezca la, la pantalla, el la, la libro, sí, para que, vea, se vea esto, que se vea más esto, se vea más esto, este es aquí. ¿Cuál país el que ¿Cuál es, el ¿Cuál es el chiquito? Ah, ahí tienes esos. Ah, bueno, esas están ahí. Bueno, aquí tienes la S es elevado a menos esto que está acá. Entonces la S a la inversa es esto. Y la S daga también es esto. Entonces la S menos 1 y la S daga, estas, son lo mismo exactamente. Entonces eso significa que ese operador, S es igual a esto. O sea, es un operador unitario. Esta, S a la menos uno, es igual a S dada. Es la definición de operador unitario. Es un operador cuya inversa coincide con su traspuesta. Bien, este, ese, es, este ese apareció acá arriba de hacer un cambio en el, en la descripción, pero no lo tengo aquí a la mano. No lo tengo, tiene un para arriba para ver, para ver mucho, acá está, es el operador es El operador S es el operador que transforma la SI del tiempo inicial T0 a la a la E al tiempo T. O sea, es una uh, es el, el operador que hace que la función de onda en el tiempo cero se convierte en la función de onda en el, el tiempo t, como está aquí. O sea, este factor es el que transforma la función de onda inicial en la función de onda final. Y eso es lo que llamamos S. eso esto aquí. Es un operador unitario que lleva la información de la evolución temporal. Si hacemos eso y lo sustituimos la psi de t, escrita en esta forma... Aquí, entonces inmediatamente resulta que la podemos cancelar al vector de estado y nos queda solamente esta ecuación. O sea, es la ecuación de evolución para el, el operador de evolución. Es la ecuación de Schrödinger, esta de acá, escrita exclusivamente para el operador de evolución. Es un operador unitario, dependiente del tiempo, que hace evolucionar la función de onda. Pero si eso es cierto, entonces fijarse bien. Si escribo tengo la función de inicial cero, le aplico el operador de evolución y entonces la tengo la psi de t. Pero si ahora si le aplico al operador psi de t la inversa de este operador, la inversa de este operador acá, entonces aquí la pongo la inversa de la aplicación del operador de evolución a la psi. Si eso se cancela con esto y nos queda la Psi cero, o sea, si le aplico el operador adjunto de evolución, este de acá, a la Psi del tiempo T, lo que obtengo es la Psi cero, o sea, lo que puedo tener, hacer con esta, con ese operador, es pasar de una función de onda que está evolucionando en el tiempo a una función de onda que ya no evoluciona, la Psi cero no evoluciona, la Psi T sí evoluciona, y eso lo logro simplemente aplicando el operador de evolución. Si aplico el operador de evolución al estado base, que no evoluciona el estado base, obtengo el estado psi T, que sí evoluciona. Si aplico el oper al operador del estado base, eh, a, a, a este operador, perdón, el tiempo T, el operador inverso, el adjunto del de de operador S, si aplico ese, eso, buscado por eso, me da 1 y me da entonces la C0. O sea, me da la inversión en el en tiempo negativo, pues la inversa, la el operador de evolución aplicada sobre la función de onda que evoluciona, me da la función de onda que no evoluciona. Entonces, para pasar de la descripción diferente la de Heisenberg, de operadores de vectores de estado que evolucionan en el tiempo a vectores de estado que no evolucionan, todo lo que tengo que hacer es aplicar apropiadamente el operador de evolución. Y eso me lleva de funciones de onda que no evolucionan a funciones de onda que, que sí evolucionan en el tiempo y viceversa. Y el operador de evolución es el operador solución de una ecuación de Schrödinger de este tipo. Este, este test, la solución de esta ecuación, me da la ecuación de evolución. Entonces, resolviendo la ecuación de evolución, si conozco el Hamiltoniano, la, la tengo, si sí, tengo la ecuación de evolución y con ella, con, con, con, bueno, tengo la evolución, el, el operador de evolución, solución de esta ecuación y con él, aplicándola adecuadamente, puedo lograr que un vector de estado que está, oscila, que está evolucionando el tiempo, deje de evolucionar o un vector inicial que no, hay, que no evoluciona, evolucione con el tiempo. Entonces, pasar de la descripción a la de a dejarse ver, es una cuestión más bien de teoría de transformaciones, de cómo hacemos transformaciones unitarias en el sistema para pasar de una situación a la otra. Bien, y eso ha sido mucho, mucho, mucho para el día de hoy, entonces la vamos a dejar aquí, que ya son las 12 pasaditas además. Y bueno, pues ya son más de las 12, entonces ya no les puedo preguntar si tienen algo. Pero además ya sé que aunque les pregunte no me contestan ustedes. ¿Cuántos estudiantes tuvimos hoy? ¿Cuántas personas estuvieron aquí? Eh, ¿11 bueno, participantes? Sí, si ya vemos 11, pero hubo un poco más. Creo que hubo ya un par se más. salieron. Bueno, ok, qué bien. Ya hoy ganamos un poquito más ya A ver si algún día nos llegan 20 siquiera ¿Ok? Pues lo dejamos aquí Para la próxima vez Y tengo Yo tengo una, una última duda, perdón Adelante, adelante, sí En, en, en estos eh, Pues aquí básicamente repasamos lo de La, la forma de Heisenberg y la de Schrödinger Pero en, en, no, no, no debería casarme con ninguna Entonces, o sea, cada una me va a describir De cierta forma los sistemas eh, O sea, no, no me caso con ninguna, pues es a lo que voy, ¿no? Sí, se puede. Se puede no casar con ninguna utilizando la ecuación general de evolución. Lo primero que vemos es una ecuación de evolución. Esa vale en cualquier caso. Que evolucione o no evolucione una cosa o la otra. La ecuación, la ecuación de evolución de las variables dinámicas, esas valen siempre. Es, son casos particulares, los dos, de Heisenberg y Schrödinger de la ecuación general de evolución. Entonces, si, si se va a la ecuación general de evolución, pues no hay problema. O bien, la descripción de interacción, la descripción de interacción tiene también, sí. eh, lo, no, no lo compromete con ningún extremo ni con el otro, sino lo mantiene en una posición intermedia entre los dos. está de acuerdo con Calsimer y estar de acuerdo con Schrödinger, parcialmente con cada uno de los dos. ¿Ok? Y Eso bien, pues, bueno. Pero en la práctica, en la práctica, se maneja o la de Schrodinger o la de Heisenberg. La de Schrodinger se maneja para la solución de problemas simples, que son los de la mecánica cuántica, etc. Eso es la que, para el, digamos, para el, común, el trabajo común cotidiano. La de Heisenberg se utiliza fundamentalmente para el estudio teórico de la mecánica cuántica. El que, cuando quieres arreglar la teoría mecánica cuántica, en, o física cuántica en general, Realmente se, se maneja la descripción de Heisenberg porque ella nos conduce a resultados que tienen analogías clásicas muy interesantes y muy que ofrecen muchas eh, oportunidades de ver, eh, ver, ver más allá, es decir, la teoría clásica está muy desarrollada y entonces la, la, la descripción de Heisenberg nos lleva a una teoría que se parece mucho a la clásica. Y entonces ese desarrollo muy logrado de la ecuación clásica nos puede ayudar mucho en, en orientarnos dentro de la mecánica cuántica. De tal manera que para el estudio teórico de la mecánica cuántica, la teoría cuántica de campo, etc., lo que se maneja normalmente es la descripción de Heisenberg para la solución práctica de problemas, lo que se maneja normalmente es la de Ranger, pero no hay ninguna regla al respecto. Esas son las prácticas y cada quien puede proceder en la forma que le parezca más apropiado o más conveniente. Bueno, ¿ok? Bueno, entonces eh, yo creo que ya aquí nos vamos a despedir. Hasta mañana, hasta bueno, hasta la próxima oportunidad. Que este, pues ya será. Y ya no sé si será esa semana o lo entrante, pero nos vemos pronto otra vez. Hasta luego, yo creo que voy a apagar aquí, que voy a desconectar. Hasta luego. Hasta luego, pues, hasta luego profe. Muchas gracias. Nos ya vemos. no sé dónde está. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. De nada, al contrario, ustedes.